vamos a hacer un descubrimiento de nuestro propio ser. El taller que vamos a tener hoy se llama el arte de mantener la serenidad y vamos a hacerlo teórico práctico, ¿verdad? Igual yo creo que hace muy bien hacer el curso de Raja Yoga para profundizar más, pero vamos a tener algunas herramientas hoy. ¿Está bien? el tema, la serenidad lo vamos a tomar diferente a la paz, porque la serenidad es el estado interior que uno tiene en medio de la tormenta. O sea, es cómo usted puede mantenerse internamente fuerte, estable, ecuánime, con claridad mental, en medio de situaciones difícil, por eso a uno le dicen mantenga la serenidad la paz eso se requiere, ¿verdad? pero es otro estado entonces vamos a eh, ver tres aspectos hoy que nos van a ayudar a entender cómo hacerlo pero quisiera para eso eh, hacerles unas preguntas yo veo que algunos ya tienen para escribir, pero los que no tienen, Sara les va a repartir una hojita y un lapicero. Si ustedes tienen hojita y lapicero, lo pueden sacar de una vez. Eh, la idea es que ustedes van a escribir lo primero que les venga a la mente. ¿Está bien? Quisiera que lo primero que escriban es qué hacen ustedes para estar... Físicamente relajados. Cuando ustedes quieren relajarse físicamente, ¿qué hacen? Lo primero que se les venga a la cabeza. Físicamente, ¿qué hacen? Todos los detalles. Ahora, para la segunda pregunta, primero, me gustaría que visualicen o recuerden, o imaginen, un lugar donde ustedes han sido muy, muy tranquilos o tranquilas, un lugar que a ustedes les evoca eh, que está en paz, está libre, donde nadie los perturba, un lugar que ustedes dicen, uy, qué rico ese lugar es mi lugar de paz. Solo primero visualicen cuál es. Solo visualicen cómo es. Una vez que lo visualicen, véanse ustedes en ese lugar y desde ese lugar van a responder, ¿qué hacen ustedes cuando están serenos? o serenas, cuando están en serenidad, como en ese lugar tan tranquilo, que hay dentro de ustedes cuando estoy en serenidad? La tercera pregunta es, ¿qué les ayuda a estar en serenidad? ¿Qué les ayuda a estar en serenidad? Que ustedes dicen, bueno, si yo necesito serenidad, me ayudan estas y estas y estas cosas o situaciones. O, ¿Qué me ayuda a estar en serenidad? ahora ¿cuáles son los tres ladrones principales de su serenidad? o sea ¿qué son las cosas? particularmente ¿qué es lo que les quita su estado interior de serenidad? cuando ustedes tienen que enfrentar algo ¿por qué no hay serenidad? ¿qué es lo que hay en lugar de serenidad? esa es la pregunta, ahora la estoy re, replanteando para que, ¿captaron la idea? o sea, ¿qué, ¿qué es lo que hay en una situación difícil en ti en lugar de serenidad? tres cosas, que son en realidad mil ladrones de serenidad Tienen los tres, tres ladrones, tres, lo que les quita la serenidad, tres cosas, una situación difícil, que, que me salen esas tres cosas en lugar de serenidad, de esas tres subrayen cuál es la más fuerte, Fuerte, es llamarlo así, ¿verdad? ¿Y cuál sería el antídoto? Esa es la otra pregunta. ¿Cuál sería el antídoto para ese ladroncito? un poco como para darles pistas si alguien está como encrochado, eh, puede ser algo que es lo contrario de eso. ¿Sí? O más encrochamiento todavía. Estamos. Ok, en parejas, ahí donde están, vamos a compartir, pero tenemos dos minutos y medio por, pa por persona. <ríe> Entonces, van a tener que ser muy sintéticos, ok, para que ustedes puedan, como. ¿Ah? Resumen ejecutivo. Resumen ejecutivo. Bueno, seguro todos tienen mucho que compartir, pero. Como hablaron tanto ya quedaron como satisfechos <risa> porque eh, una de las áreas que vamos a trabajar con la serenidad es que hay que saber cuándo intervenir y cuándo retirarse eh, igual que un campesino el campesino que hace primero para poder sembrar bueno aquí ya tengo a <risa> tiene que arar, arar el la tierra verdad y tiene que escoger bien las semillas tiene que saber eh, muchas cosas antes cierto pero una vez que siembra el campesino está todo el tiempo controlando la semilla a ver que haga lo que él quiere que haga qué es lo que hacen sembró y después le va echando agüita, pero ¿qué pasa si le echa demasiada agüita? ¿Ah? se muere, se pudre entonces si yo estoy demasiado encima voy a matar a la plantita entonces la sabiduría del campesino es que sabe cuándo intervenir pero cuándo no intervenir cuándo retirar? y no se retira del todo porque cuida pero cuida lo necesario no demasiado lo que no le toca ¿sí? entonces para yo poder lograr ese arte de saber qué me toca hacer y cuándo ya no me toca además de confiar y entender que la semilla crece por sí sola y no me necesita me necesita muy poco Además de eso, necesito además confiar que hay otros elementos que necesita la semilla que no soy yo y que las está proveyendo constantemente, como el sol. Eso lo hace el sol, no es mi tarea. Esa semilla no me tiene solo a mí, tiene otros, otros elementos que tengo que tomar en cuenta, captando la idea, como estoy muy metafórica. Ah, okay. Entonces, eh, para tomar ese, ese arte, eh, necesito además de confiar y entender todos esos elementos que existen independientemente a mí y que todos tienen su propia función. Y que eh, ellos también cuidan, ellos también proveen, ellos también están. No estoy sola, yo no tengo que hacer todo sola. Hay otras personas que tienen capacidades que pueden ayudar, hay otras circunstancias, hay otros elementos, y yo tengo que tener la sabiduría de verlos todos y saber qué es mis especialidades y qué es, no son mis especialidades. O no son, no las tengo que hacer porque no son porque el sol, su especialidad es calentar y dar luz no está llorando el sol porque él no es encargado de poner el agua bueno, ayuda también, pero pero eso es, eso es lo que él tiene que hacer, punto, lo que no le toca, no le toca pero lo que le toca, tiene que hacerlo cuando le toca Capta la idea. Entonces, para lograr esa sabiduría, un aspecto que tenemos que trabajar es el tema de nuestros deseos. Porque hay deseos que son lo que me quitan esa posibilidad de tener sabiduría de cuándo estar y cuándo no. Porque estoy por mis deseos, no estoy porque soy necesario o porque es necesario. están así <risas> que si no lo no ven bien ok, entonces estuve yo en una presentación de una amiga muy linda que ella viene aquí también eh, que hizo un libro que se llama el diario de una adicta a la comida y lo presentó ahora en la feria de libro y bueno ella practica Raya Yoga también y ella en el libro comenta que es el deseo continuo de querer comer. Y bueno, hay personas que tienen diferentes tipos de adicciones, ¿verdad? Pero la adicción a la comida es algo que no se ha hablado demasiado, porque causa es igual como aquel que no puede parar de tomar, no puede parar de comer. Y me impactó, bueno, lo voy a contar porque ella lo tiene en la puerta del libro, que es ella en la noche enfrente de la red abierta. Despertándose en la madrugada para que nadie la vea y viendo que comer. Sentada así, frente a la red para poder comer todo lo que, lo que quisiera en ese momento, ¿verdad? Y ella lo que comentaba es que una de las cosas que le llamó, por que le hizo el cambio, es darse cuenta que esos deseos in, bueno, inagotables de comer, lo que estaban tapando era una necesidad emocional. Y que podía hacer cualquier dieta, las dietas más fantásticas que hay en el mercado, ¿verdad? Pero eso no iban a cambiar la forma en que ella eh, se manejaba en su entorno. Porque el problema era que no podía controlar su entorno que era muy sensible y lo que tenía gran problema era su sensibilidad. Entonces nosotros en nuestro interior tenemos deseos que nos están haciendo no saber cuándo estar y no saber cuándo no estar. Y esos deseos son como el deseo continuo de querer comer pero tal vez mi deseo continuo de una relación o de, no sé, o de o puede ser hasta la red social, o puede ser, no sé, es como algo que permanentemente está distrayéndome de algo más adentro. ¿Y qué pasa con esos deseos limitados? Que cuando yo satisfago uno, no hay, hay un placer temporal, pero no es, digamos, es como cuando uno se comió ya la cosa rica, pero de, ya pasó. Pues de cierto latillo ya tengo otro, así, así. Bueno, entonces, digamos, no es que con, eh, si tengo, ese es una relación, bueno, estamos juntos, pero después, y a los 10 minutos, ¿por qué no me llamó? ¿Y a dónde estás? ¿Y qué estás haciendo? O sea, ¿qué es eso? ¿Qué, qué, ¿por qué tengo tanta necesidad? ¿qué hay dentro de mí que me está haciendo que y, y de repente pues los deseos se cumplen de hey, sí, recibo una llamada o recibo algo que quiero ¿verdad? pero después otra vez a los cinco segundos, otra vez entonces lo que pasa es que esos deseos nuestros, internos, se van a transformar o llenar cuando cambia mi perspectiva. Entonces, la perspectiva es que esos deseos en realidad son deseos del ser, del alma. No son, aunque tengan la forma física, yo uno crea que es físico, ¿verdad? Porque hay gente que es adicta al, al sexo, a la pornografía, a todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Aunque sea físico, cosas muy materiales, en realidad es un vacío metafísico. Y creo que eso metafísico lo voy a llenar con algo físico. Metafísico significa espiritual, ¿verdad? Significa que está más allá de la materia. Por eso, a nivel espiritual, internamente, ¿qué llena el alma? Algunos de ustedes identificaron cuáles son los antídotos. pero ¿Qué llena el alma? ¿Qué llena el ser? ¿Qué es esa alimento invisible que le tengo que dar, que no le estoy dando? Por eso me hace querer tantas cosas y nunca está lleno porque no le estoy llegando a donde sí es. me siguieron ahí bueno entonces esa es la primera pregunta qué es y eso tengo que hacerlo yo con mi ser en la meditación como algunos han comentado pero qué quiero llenar internamente o sea cómo llenar qué es lo en realidad la necesidad espiritual que tengo bueno y en mi experiencia cada uno de nosotros es diferente, pero por ejemplo, para mí, en mi experiencia, fue la, la renovar mi conexión con el alma suprema, o la fuente divina, o como le quieran llamar, porque yo, además, fui criada, atea. y eso me dio mucha libertad, en muchos aspectos, porque yo podía estudiar lo que quería, pero en otros aspectos también me hizo como muy cuadrada. <risas> Yo he tenido que descuadrarme un poquito ¿verdad? Eh, entonces la reconexión por eso yo digo renovar reconectar con la fuente porque cada uno de nosotros tiene sus vivencias espirituales ya pero tal vez se puede renovar hay cosas que, que no le estoy llegando y por lo tanto no están satisfaciendo mis deseos no, no estoy profundizando en la medida en que en que podría, porque no le estoy llegando al alma, realmente, ¿sí? porque en realidad un alma que está llena, ¿qué es el signo de que está llena además de que está contento, obviamente vean lo que pasa, esa persona sería muy, como cuando alguien queda mucho así ¿Cómo es que se llama eso? Cadivoso. Porque vean, ¿qué pasa, por ejemplo, hablando todavía de la comida? Si usted tiene mucha hambre, usted lo que está queriendo es buscar lo que sea para echarte a la boca, porque tiene mucha hambre, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando usted ya comió, está satisfecho, vuelve a ver a los demás y dice: ¿Y vos ya comiste? ¿Vos estás satisfecho? ¿Vos querés algo? Porque yo ya comí. Yo no necesito yo, pues ahora te puedo dar. No, entonces, eso es la forma sana de vincularse con los demás. Yo ya comí, ahora comparto contigo. No necesito que vos me alimentes, eso me toca hacerlo a mí. ¿Sí? Estamos hablando de, nuestro, de nuestros deseos, ¿verdad? Y de nuestras necesidades espirituales, y que cuando las llenamos, las podemos dar, podemos compartir. Pero la cosa es que en este momento, en otro ejercicio es que nosotros en realidad tenemos mucho que agradecer ya en este momento presente, y en este momento presente ya hay cosas que son milagrones de serenidad, porque, especialmente en alguna área, el no de aquí. ¿Verdad? Y entonces, cuando hay miedo, no hay serenidad, y ahí, siento que nos falta mucho la experiencia de lo que es ser eterno. Porque a nivel espiritual, las almas que tienen la experiencia de trascender, de eternidad, de permanencia en la vida, pese a no tener cuerpo, no tienen tanto miedo. me puede decir, pero no es como. Como es el nombre de Harold. Voy a dar el nombre de Digamos que aquí está Harold, ¿verdad? Y entonces, eh, yo él se ve ahí todo relax Y yo llego con un martillo y le doy un martillazo en el dedo. ¿Quién siente? ¿Quién siente, ¿Quién siente ese martillazo en el dedo? ¿Quién? ¿Qué parte siente el dolor? El cerebro. el cerebro. ¿Están de acuerdo todos? El cerebro siente el dolor. ¿Qué pasa? Es el cuerpo, el cerebro. Entonces, ¿qué pasa si de repente ya no está el alma del cuerpo de Haru? Se voló. ¿En qué se convirtió el cuerpo? En un en un ente este ¿qué? inerte, inerte. <risa> y entonces en ese ente inerte yo llego y le doy un martillazo entonces ¿quién sentía eso? ustedes me dijeron que era el cerebro ¿sigue el cerebro ahí? ¿sigue el dedo? ¿sigue todo el sistema nervioso? ¿qué es la conciencia? ¿quién siente? <risa> No, es decir, ¿qué es? Porque ahorita estamos escuchando. ¿Quién está escuchando? ¿Quién está procesando la información? ¿Quién está viendo en este momento? ¿Quién ve? ¿Quién siente todo? ¿Quién procesa la historia? ¿Quién decidió estar aquí sentado sentada? Entonces, eso, esa experiencia de de sentirse más allá del cuerpo el cuerpo es solo un aparato muy bueno, temporal que me permite conectar con este mundo pero no es el que siente esto si no tiene a lo que está dentro no siente nada por eso ponen los zombies, ¿verdad? <ríe> es como el recuerdo de ser sin alma ¿no? no siente nada entonces quisiera que hiciéramos una experiencia Está bien. Es una experiencia de relajación física, pero luego vamos a procurar recuperar la conexión con esa parte consciente. Eh, les recomiendo que lo hagan con los ojos entreabiertos o abiertos. Por aquí. <risa> Entonces voy a inhalar. Yo voy a recordar lo que escribí en la primera pregunta. ¿Qué hago yo para relajarme físicamente? Y así voy a hacerle a este cuerpo lo que ya sé que necesita para recuperar su estado interior. Gracias. Okay. a este ser que soy no puedo observarlo con los ojos físicos sino con el ojo interior este ser que está escuchando ¿quién es? ¿cómo es? Que le llaman el aliento de vida, la fuerza vital de la conciencia, visualizar con su luz de dónde viene. De que venga de un lugar sutil, de paz, donde es libre, donde no hay el límite de. Y el ser está en total paz, más allá de la noche o el día, más allá del frío o el calor. Gracias. Mm -hmm. Gracias. Pero...